Hoy, como hemos anunciado, tenemos la grata presencia de nuestro amigo y hermano, el ingeniero Enrique Rosario. Hermano, buenas tardes. Gracias, buenas tardes Líder, un placer estar acá con usted y con toda su teleaudiencia. Qué bueno, para nosotros es un privilegio, qué bueno, un honor. Qué bueno, gracias por eh, su receptividad, al llamado que le hiciéramos para que viniera Hoy, como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de esa. Central, central. Perdón. Ya central, quisiera, Muda, ya quisiera, Central, ¿no? lo, eh, ayer dije, no, que quizá eh, por el, el cariño que le tengo. El no, suya. no, por el, exactamente, está, <risa> ¿verdad? Me delata, entonces ya lo tengo como miembro del comité político y creo que tiene todas las condiciones para llegar a, gracias, a esa gracias. estatura partidaria. Entonces, nosotros, eh, como lo venimos diciendo, lo invitamos eh, hoy para que hablemos de los diferentes temas ya de la parte partidaria, cómo va el partido y también de las últimas eh, situaciones que se han presentado en materia de corrupción eh, que la Procuraduría, como ha citado en diferentes ocasiones, eh, dice que el proceso de, de, que ha llevado en contra de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana está blindado. ¿Cuál es su parecer? Primero, la forma como ha llevado el partido esta situación. Bueno, eh, agradecerle de antemano que nos permita llegar a todos y cada uno de su teleaudiencia. Quería primero iniciar la, la primera parte que tú me, me, me hacía el comentario en relación a cómo va el partido. Uh -huh. El partido va muy bien, nosotros damos una reestructuración partidaria que comenzó ya hace, con el noveno congreso José sea, Joaquín Vido Medina, donde gracias a Dios, a la bendición de Dios y al apoyo de los compañeros, fuimos electos miembro del Comité Central, uh -huh. el más votado en el municipio de San Francisco ah, de Macorís. Qué bueno, el más votado a nivel de la provincia fue el compañero Luis Llanguela y ahí salimos electos siete compañeros. Nuevos, nuevos nuevos al comité una central la nueva camada es una nueva camada eh, que tenemos años Usted sabe, yo tengo ya prácticamente 20 años siendo miembro del PLD. Ah, sí, ah, pues, mi, no es tan nuevo lo que pasa es que <risa> recuerden que el PLD duró un tiempo prácticamente sin ningún tipo de renovación yeah. en la pasada gestión presidencial del partido que la llevaba el expresidente Fernández del 2000 para del 2000 hacia acá prácticamente no ha habido ningún tipo de el 2002 fue lo último yeah. que se hizo Ahí salimos electos y nosotros hemos estado trabajando con la reestructuración, con lo que son los diferentes comités intermedios, ya están validados prácticamente el, la totalidad de los, de los comités intermedios, ahí tenemos el presidente del comité de base trabajando esa parte y validando, y la cosa va muy bien, tenemos ahora mismo, hemos podido ingresar ya mil y tantos de nuevo, de nuevo presidente del comité de base, eh, a nuestro partido y ha ido otro... así lo sí, reflejan eh, yo la encuesta que salió, que nosotros salíamos con un 30.5%, una situación que sería un rendimiento el partido Si tenemos un 30 punto y tanto, creo que nosotros estamos muy bien posicionados, gracias a Dios y al trabajo de los compañeros. Perfecto. El tema del padrón, sí. que en los últimos días eh, los diferentes partidos han estado pues desfilando por la Junta Central Electoral, llevando la membresía con la que ellos cuentan, por Correcto. ejemplo, eh, la fuerza del pueblo dice que tiene 648 mil miembros, el PRM dice que tiene un millón ochocientos y a, tanto de miembros. ¿Cuántos miembros tiene el partido de la liberación? Nosotros América? depositamos eran un y tanto de, de, de, de miembros. Un millón setecientos y tantos miembros. ¿Y de dónde sacaron tanta gente? Porque si usted suma seiscientos y tanto más millón ochocientos más 1.700.000 sobrepasan el no 50%. De por... No es la población votante. Luis. Exactamente. si es la población O votante, sea, que esos tres partidos concentran. La gran mayoría. Me interesa decir. Pero concentrar... está bien que la gran mayoría. Eh, usted sabe que una cosa es el padrón de la Junta y otra cosa es las personas que van y votan. O sea. El, el porcentaje sí, no, de varón. No todos los miembros de un partido, aunque sean miembros. Por ejemplo, en el PLD podemos tener 1.600.000 miembros. A la, era, éramos más, usted, usted sabe que eran 2 millones y tanto. Cuando usted calcula que nosotros un comité de base anteriormente era próximo entre eh, 17 a 31 personas, ahora el comité de base anda con un mínimo de 15 personas. Y si usted calcula, por ejemplo, la cantidad de comités de base que no, Por ejemplo, aquí votaron, presidente del comité de base, la, en las elecciones eh, pasadas del interno del PLD, te votaron, eran mil y tantos, de, presidente ¿Cuántos miembros tiene el, el eh, PLD? Pres, presidente, somos, son cinco mil y tantos, miembros presidente Comité Presidente del Comité okay. de Baja. Si a cada uno de esos usted le suma 15 personas, promedio 20, usted me está hablando a mí que tenemos cuánto, 200 o 100 mil y pico de miembros, 200 mil miembros sí. en la provincia, de 300 y pico ahora. Ha habido personas que ya no están en el partido, pero también hay personas nuevas que se han, que han, ingresado. Se, que han ingresado al partido. Okay. Porque había muchos liderantes, eh, había muchos que eran simpatizantes del PLD, porque no eran miembros del PLD. Perfecto. No, no hacían recuerdo? vida política. No, Y la podían hacer, porque ese caso particular, yo no era ni presidente del comité de base, tengo 20 años en el partido. Ah. Yo no era presidente del comité de base, con 20 años en el partido. ¿Usted se hizo miembro hace poco? No, yo tengo 20 años siendo miembro del partido. Miembro, yo En, okay. en el 2001. Perfecto. Miembro. Pero de ahí, yo no era presidente del comité de base. Sin embargo, usted me vio todo el tiempo activando a favor sí, del PLD. Sí, es verdad, es verdad. Y no era miembro ni era de la dirección. Entonces, ¿Así ahora. ¿Hay muchos en, en ese claro, partido? Miles, miles. que Gente simpatizante que usted, donde quiera que usted va, lo convoca, yo asisto, pero no era miembro. Y ahora lo estamos haciendo todos ellos miembros. ¿Quién es el presidente municipal y provincial del partido? El presidente municipal es el compañero Cornelio Hernández. Usted es un líder histórico de nuestro partido. Y el provincial el, es el doctor Vinicio Tobal. Amo, otro otro líder. El profesor mío, el eh, derecho comparado, medio en la universidad. De gran fútbol de gran. Sí, muy serio. Muy, y una gente muy honesto, con, mucha, sí. con mucha honesta, muy honesta y con mucha capacidad, ambos presidentes. Qué bueno, qué Gracias bueno. a Dios. Qué bueno. Eh, ¿Sabes y, el... que hemos tenido renovación dentro del partido? Porque recuerda que el presidente provincial no tenía 20 años. Y el municipal también tenía 20 ya, años. Ya. A la gente quiere decir. Porque no, no podemos confundir. Entender que todos los jóvenes podemos necesariamente estar en las posiciones porque para tiene que hacer un trabajo político. Que sí. A los políticos, que es lo que hemos venido haciendo un, una, un gran grupo, un grupo de jóvenes. Hay otros que se han quedado más tranquilos, pero siguen trabajando por el partido. Perfecto. ¿El partido tiene locales aquí en, la, en el municipio? Abiertos para recibir a cualquier eh, persona que quiera con una información del partido e inclusive inscribirse en el partido. tienen locales abiertos? Teníamos tenemos, tenemos la Sánchez. Tenían. Sí, bueno, hay uno que ya está, que inclusive si alguien tiene un local, salida Santo Domingo, que lo esté rentando, nosotros andamos detrás de un local para rentarlo. Ah, bueno, ahí está el anuncio. Sí, va a la, la cuña, que nos llamen, que lo hagan via de Ilonel, que Ilonel trabaja en la parte inmobiliaria también. <risas> <risas> sí, estamos detrás de eso, pero de manera provisional. Eh, estábamos por definir ya hace hace dos semanas o tres detrás con uno que tenemos otro por la Sánchez por ahí pero como entró ahora esta festividad navideña hemos, tenemos dos semanas de vacaciones políticas aunque el gobierno nos ha bueno, bueno. con la parte la política hemos, y hemos tenido que estar en los medios defendiendo la gestión de nuestro partido muy bien, muy bien eh, qué bueno que nosotros podemos eh, compartir este tipo de de conversación con personas así como usted una persona que no parece peledeísta porque no, ¿cómo, a, veces, ¿cómo dice? Soy a de... veces a veces eh, son un poquito recalcitrantes algunos peledeístas, y no entienden que la dinámica de estos procesos políticos a veces son como olas que suben y bajan dependiendo las situaciones que se vayan dando nosotros queremos con la música suya, presentarle un pequeño video sí, para claro. ver cuál es su opinión de, de lo que dice el expresidente eh, Danilo Medina. Adelante, señor director. Porque incluso aquí el que, el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo eh, cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo, esté, lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente en Noruega, tienen un código de ética que no, no permite que esta cosa ocurra. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo sacan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de un estudiante en la República Dominicana. Escuchó esa parte. Sí, claro, yo como. Él por, dice, eso clase. fue cuando él fue candidato. candidato porque candidato. cuando usted es candidato, usted ofrece y dice todo lo que llega a, a la mente, ¿verdad? Y luego. Lo que dice regularmente nuestros políticos no lo pone en práctica. Pero hay una parte de eso que él dice, que me gustaría que usted, pues, me abunde y me dé su parecer, que es cuando él dice que en los países nórdicos, cuando hay una persona que comete actos de corrupción, la eh, los demás lo apartan, inclusive la familia lo excluye de su seno familiar. Eh, y entonces, eso choca con la parte que ha dicho la Procuraduría, específicamente la magistrada Gilbert dice que el expresidente Danilo Medina fue o actuó como escudo protector de su hermano Alexis Medina. ¿Qué le parece a usted? Nosotros bueno, no tenemos primero que definir, porque cuando te plantean a ti que una gente es corrupto o no, ninguna persona las personas podemos definirlo como corrupto. Son procesos que están abiertos y por lo por ende yo no puedo se, a, a, se asegurar o decir si es corrupto o no. Hay algo que la gente tiene que estar claro. Nosotros en el PLD nunca hemos estado defendiendo ni Danilo Medina ni nadie. Ningún proceso de corrupción, ningún acto Pero ahí de va a salir el PLD de que va a ser un, un mea culpa de las declaraciones que dio hace dos días imputándole a la Procuraduría de que ellos le estaban dando un matiz político. Pues no puede es la verdad. Es la pero verdad. entonces ahora se van a retractar. No, entonces parece vamos, vamos que no era la verdad. Vamos a esperar que se retrate, porque es lo que usted supone que se van a retratar y se, y se supone que de eso que van a hablar. Pero tratar. ahí salió la información. Y no, no ahí te plantearon, hace... plantearon una posible declaración. Pero con miembros de ese partido, sí, del Comité pero, Central, que lo digo. Sí, pero cuando hablas habla de mea culpa, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Primero vamos a responderte esta parte. Ninguno de los que están imputados podemos decir que son culpables o inocentes. Es no cierto, lo sabemos. Es cierto. Hasta que, ahora, una vez. Algún miembro del PLD, porque otra cosa que está claro, no todo el que está sometido es miembro del PLD, porque lo, todos los procesos de los militares no son, no son PLDistas. No son PLD. son Pero PLDistas. eran de la escolta en la mayoría, o eran del círculo íntimo. De Pero si verificas los militares son pro gobierno, los mil, el, el, uno de los mismos Robiu estaba en el gobierno del PLD, y estuvo colocando posición, posición inferior, ese tour, y gana el PRM, y ¿dónde lo colocan? Como jefe de ese tour. O sea, no lo podemos ver, porque el militar de por sí... Se supone que no, aunque tenga afinidad con un partido u otro, porque para muchas veces, otro problema que tiene la milicia es que para tú poder llegar, tienes que tener lamentablemente quien hable por ti, Perfecto. y eso es un error que tenemos, que eso hay que corregirlo, hay que susanarlo La gran mayoría no son peleaístas. Ahora, una vez son culpables, nosotros como partido tenemos que expulsar a esa persona. Eso es lo que eh, estamos hablando. Escúcheme, ingeniero, el tiempo ya, ya no hicieron señas. Ya. De, dígame específicamente, por favor, y disculpe, vamos a invitarlo en otra ocasión para que eh, verdad abarquemos más el tema. Dígame la parte de que donde dice Danilo Medina en el video de que expulsan, inclusive no cuando son sometidos, sino cuando hay un simple rumor a esas personas que se rumora que hicieron actos de corrupción. ¿Qué le Me gustaría, a por ejemplo, ¿Lo puso que lo en práctica alguien, el, sí, sí. El, el presidente. No, el peleador lo puso en práctica. Y te lo voy, voy a poner fácil. Mencióname una de las personas que ha sido. Eh, sometida que el PLD haya, haya salido a defenderla. ¿A todo lo que está? No, el PLD nunca ha defendido a ninguno de ellos. El PLD lo que, ha, lo que ha estado Pero cuando abogando, el PLD dice que eso es un hecho político, sí, ¿por qué se está abogando? No, porque se está abogando por un asunto del debido proceso, Diloné. Porque ha habido violación del debido proceso de personas, por siempre ha hecho de profesionales. no está lo. defendiendo? No, te está defendiendo un proceso, te tiene que llevar un proceso, porque tampoco Pero, tú puedes ir a mí. Flavito por el simple hecho de someterlo. Ahora, Dime cuál es culpable. ¿Cuál Perfecto. que le ha dicho? Este no es culpable. No hay uno. Perfecto. Escúchenos, ingeniero. Ya estamos sobre el tiempo. A ustedes las gracias por compartir una vez más con este eh, espacio, con este programa de al Punto. Y vamos a dejarle extensiva la invitación para un próximo programa, poderle dar más, más oportunidad, más tiempo. Claro, claro. A ustedes las gracias y nos vemos mañana.